¿Quieres que te ayude? <risa> para vos, estoy ah, yo, era. estás muerto. Uh. ¡Ah! ¿Viste? De <risa> <The> Annoying Orange. <risa> <risa> Sabía que estabas ahí, pero me asusté por pelotuda. Pelotuda. It's ¡Magic! ¡Y chao! ¿Agua? ¡Y chao! ¡Qué chao! ¡Qué chao, ¡Qué chao! Man? ¡Qué chao! ¿Qué chao? ¿Se ¡La, oh, oh, se la oh. chupa! ¡Oh, la chupa! oh la chupa ¡Estás mojando de todo, ¿verdad? Es resistente al agua! <risa> no, no, no, no. ¡Magia 2.0! ¡Oh! ¡La chiquitina! ¡La la manzana, la valla, <risa> el para la Mira, el agua viene. Soy especial. una <risa> cana Pero ah, pero son hojas. <risa> no es claro. una flor. No, no es una flor, son hojas que las fliparon. Que, ¿no? Si querés después acá. Yo, siempre, porque por acá siempre andan tomando y los un Dale, ahora, ahora te lo gestiono. Yo, única. te dijo que estaba bien, Hola, Jeremy. Siempre por delante de oreja Lo más recto posible. ¡Qué tipo de... No, no, no, no. no, no también. ¿También? No? El audio es una mierda. ¿Ese es el tuyo? Sí. falta. Sí, pero ¿cuánto duran las poses? Sí. No, es de toda la clase esta. Oh my Jesus Christ. Ven. Qué madre. Dice que claro. pareces un gremlin. ¿Yo? El sonido parece un gremlin. No, está, parece. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Parece un gremlin? No, dije, ¿qué es que ese es el sonido? Parece un gremlin. Ya está, eh Ya está. Te están diciendo fiera. Me No, no lo toques más. Y alguien nos está filmando. Perfecto. Y yo no fui Y yo no fui bien. No, yo no fui, no, yo no fui, no, no fui sí. A ver, explícanos, ¿por qué es una vieja? Porque acá eh... está medio baqueta, tipo, Pisura. tiene sí, sí, O una vieja o esta fisura. Buena nariz, pero este ojo parece que... Una piña y... ¿Quién es tu modelo? <risa> eh... Este pelito ahí... Es medio skinhead. Para mí no es skinhead. Es una mujer skinhead. Pero que la cagaron a palo y en una redada. Y acá le pegaron también. <risa> tic, tic, tic. <risa> Unos cortes. Permiso, eh. Sí, la busqué a la doctora después. Root Girl. Bueno, pon esto pasa. Me cumplió con una fale que se llama Tomás y que me hizo tinte. No sé, no fue. ¡Ay, Tomás Tinto! ¡Ay, Tomás Tinto! ¡Ay, Tomás Tinto! Yo lo escuché, me llamó él para decir. Hola, Tomás Tinto. ¿Quién era? Tomás Tinto. Tomás Tinto. Y ahí podrá. Bueno, me voy. <risa> claro, bueno, ¿Quién? ¿Quién se fue? No, yo me voy. Hay <risa> sí, que tenerlo ya casi, casi, ¿eh? Sí. sí. ¿Y a vos qué te falta? El pelo. Un poquito de No Jesus Christ. Voy a hablar con Jesús. Hola, Jesús. <risa> ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, ¿Me voy a morir? Sí. ¿Cuándo? Eh, ¿En serio? ¿Y cuál es el sentido el... de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido. No. Te costó, eh, te costó Oh, oh esto fue bardero sí, de la caputa, sí, caputa. Agarrá el pelo, vejate Agarrá el pelo <risa> Mi cabeza no, hizo el muro ¡No! Lo no. peor no. es que mi pie, tipo, hace... Preguntan a la librería, yo perdí ¿Qué perdiste? Oh, arte Sí, sí no, no,